Uy, sabrosa la vida Ellos echados acá viendo películas como Reyes Pues esa semana de receso Ay, chito, mamá Ay, no, mamita, ningún chito Yo puedo hablar lo que se me dé la gana, ¿qué tal? ¿Por qué no cogen una escoba y arreglan acá más bien? ¿Y que no les dejaron tareas? Mamá no nos va a dejar ver la película Ay, finito ese televisor! Los he de ver haciendo tareas a última hora Mañana las hacemos. Sí Mira, esta casa está hecha un muladar Y ellos encima ahí sin hacer nada Mamá ¿Y las tareas? ¿Fue que ya las hicieron? Uno primero hace lo que le toca y luego sí se echa de escamas. ¡Ningún chito, mamá! ¡Ningún chito, momita! ¡Ningún chito! Lo sé de ver haciendo tareas a última hora. Oiga, ¿y ustedes? A ver, mamá, mire, espere. Sí, yo más bien. Pero lo sé de ver. ¡Mire, mire! Ahí es donde dice. ¡Hasta, Hasta la, la pista, baby. baby! ¡Ay, qué juicio, no? Ahí se están afanados. ¿Sí ven? ¿Tienes sueño, mamita? Sí. Hagan de cuenta que están viendo una película que si estaban con los ojos cuadrados y la otra. Ay, Chito, mamá. Ay, yo sí tengo un sueño que me voy a acostar ya. A meterme con este frío entre las cobijas sabroso. Me voy a ver una peliculita. Así que ahí los dejo. Hasta mañana. O más bien, hasta la vista, bebé. Ay, esta cama está calientica, sabrosa Bueno, aquí entonces les dejo las redes de Jonathan Clay Y el botón para que se suscriban Like a la página si les gustó el video y compartan Chao Dejen la chilladera, pónganse a su